De este día 16 de abril y pues bueno el tema de hoy va a estar bastante bastante bonito estoy seguro mire el tema el tema es transformados por la renovación vamos a ver en romanos 12 del 1 al 3 así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional meditemos un poquito en Romanos 12 1 que dice así que hermanos amigos ustedes que están viendo y escuchando este video ponte en la posición de que Dios está hablándote a ti y te dice que nos ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo agradable a Dios que ese es nuestro culto racional hacia Dios Pablo cuando está escribiendo aquí está escribiendo tremendamente porque nos está hablando que nos ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo pero que sea santo que sea agradable a Dios porque esa es la forma como le vamos a servir en las reuniones se les llama cultos, ese culto racional con entendimiento, con capacidad, no con emociones, que vayamos con un raciocinio, porque sabemos y que estamos conscientes que nuestro cuerpo va a estar en un sacrificio vivo, pero delante de Dios. Qué interesante, mi amado y mi amada, porque también hay mucho emocionalismo, lamentablemente lo hay, lo sabemos, lo sabemos, ¿no? nadie tiene que decirnos que no, lo sabemos perfectamente bien. Ya por la experiencia de tantos años de servir al Señor Lo sabemos perfectamente bien Dice en el verso 2, ahí de Romanos 12 Dice, no os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Y aquí está hablando nuevamente del entendimiento Está hablando de que seamos transformados Y que no nos conformemos a lo que estamos viendo ahorita Sino que seamos transformados Dice que mediante una renovación, y es que el Señor quiere que estemos renovados, siempre, constantemente. Y dice que para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, se dice por allí, tú lo has dicho quizás, bueno, nadie no es perfecto, pues Dios llama a la perfección. ¿Cuándo va a llegar a esa perfección? Cuando tú y yo y todo mundo entremos en la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta delante del Señor cuando nos estamos renovando en nuestro entendimiento entonces cuando hacemos las cosas con entendimiento porque nuestra mente ya está renovada está transformada vamos a poder estar en esa posición más agradable y más perfecta delante del Altísimo es posible sí sí es posible qué tan fácil qué tan rápido qué tan pronto bueno va a depender de qué tanto Ames y quieras a Dios y le busques de una manera real y verdadera. No que tengamos una religión, lo hemos dicho ya muchas veces nosotros, sino que tengamos esa relación perfecta con Dios para que nos pueda perfeccionar a nosotros. Eso es, yo creo que bastante interesante y bastante importante, mi amado y mi amada. Y en Romanos 12.3 ahora nos dice así, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, sea entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener ay, ah, es que a veces nos inflamos como globitos como y que se inflan y, y que pueden hasta elevarse que pueden volar, dice Pablo aquí, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto, y es que somos dados a inflarnos, como se dice vulgarmente, sino que piense De sí con cordura Y otra vez está hablando de la conciencia Al pensamiento a, Ahí a lo que tenemos acá arribita En la cabeza Que piense de sí con cordura Con cordura ¿eh? Conforme a la medida de la fe Que Dios repartió a cada uno O sea Dios A ti te da una medida de fe A mí me da otra Y a tu vecino le da otra y a tu pariente le da otra, y a otra persona le da otra forma. Dios da y reparte a cada uno conforme la fe de cada quien. No te va a pedir que tú hagas y pienses lo que me ha dado a mí, o lo que ha dado a un pastor, o lo que ha dado a, a un líder. Yo creo que eso se entiende muy fácilmente. Dios reparte a cada uno conforme a la medida de fe de cada quien. O sea, en la medida que tú tienes la fe, así te lo va a dar el Señor. Pero lo puedes perfeccionar. Y entre más te entregas al Señor, más te va a usar. Eso te lo garantizo. Vamos a orar. ¿Qué te parece? Yo creo que es importante orar para pedirle al Señor esa renovación. ¿Quieres que tu vida sea renovada? nos pues vamos a decirle al Señor. Dile, Padre Santo, aquí estoy delante de usted. Pero yo sé que yo, no, yo solo yo sola no puedo. Le necesito, Señor. Venga a mi vida de tal forma, de tal manera, que haya una renovación total y completa en mi vida. Que usted perfeccione mi vida, mi mente, mi corazón, y que con toda sabiduría yo le sepa buscar. Y que cuando esté leyendo su santa palabra, usted me dé la revelación perfecta que yo necesito para poder adorarle y bendecirle y poder glorificar su nombre. Padre, gracias por su Hijo Amado, Cristo Jesús, que lo dio precisamente para que viniera a rescatarme y que por medio de él yo pueda estar con usted. Para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones, mi amado y mi amada, y que el Señor os bendiga y les llene de gracia y de bendición y de sabiduría. Bendiciones.